premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Atentos, mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota es la número. 8. Segunda balota es la número. 7. Tercera balota corresponde al número. 5. Hola, es la número 4 de la serie 95, nuestro premio mayor para la noche de hoy, miércoles 10 de mayo del año 2023, corresponde al número 8754 de la serie 095. Felicitaciones a todos los ganadores y antes de conocer a qué ciudad fue despachado.